Vamos a hablar de lo que es una franquicia, vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué es lo que hace que se diferencie una franquicia de otra? ¿Son todas iguales? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué algunas prosperan? Hoy vamos a hablar específicamente de Rimax. Eh, hoy vamos a entrevistar a eh, Carla Carlson. Ella es CEO, es eh, gerente, digamos, de esta... Eh, de esta inmobiliaria que se encuentra en Córdoba. Te cuento un poquito de RIMAX. RIMAX es una organización internacional de bienes raíces que fue fundada ya hace muchos años, en el año 1973, por eh, David y Jay lineger que en, de, son de Colorado, de Estados Unidos, y, bueno, y todavía sigue siendo una propiedad de sus fundadores. Eh, RIMAX, como te decía, es una empresa internacional, es estadounidense y opera a través de un sistema de franquicias y eh, hoy tiene a cargo 140.000 agentes en 8.000 oficinas. Opera en más de 110 países. Así que bueno, eh, quédate acá en Compartiendo con Amigos. Vamos a comenzar ahora en un ratito nada más. Compartiendo es un servicio a la comunidad como extensión de Cantar el Consultoría. Presentamos a nuestra invitada de hoy en Compartiendo con Amigos. Muchísimas gracias Carla Carlson por estar en mi programa, eh, te doy la bienvenida y, sí. y bueno, eh, espero que le podamos eh, brindar conocimientos, herramientas que a la gente le pueda ser útil. Bienvenida a este programa. Gracias. Gracias María Marta, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Eh, Carla, me gustaría, eh, sé que tenés muchísima experiencia en toda esta parte de bienes raíces, lo que es la inmobiliaria, el trabajo inmobiliario, Y eh, pero antes de, de entrar en esta etapa, en, de hablar de, de lo que es la inmobiliaria de RIMAX, que en este momento está representando, eh, representando en la provincia de Córdoba, me gustaría que diferenciemos qué es una franquicia y cuáles son las diferencias también de una franquicia a otra. Sí. Bueno, María Marta, te cuento un poquito. Yo hace seis años y medio que estoy dentro de la, de la franquicia. Como agente inmobiliario comencé y después de un tiempo eh, empecé con esta, este comienzo de... Eh, ir solicitando la franquicia y con varios requisitos que la misma exige para poder armar esta oficina, así que arrancamos hace ya casi dos años el 5 de mayo cumplo dos años en, esta, en este nuevo emprendimiento y, y, y bueno, ¿qué diferencias hay con respecto a otras franquicias? Eh, yo pensé en este momento en que inicié eh, esta, este corretaje de de bienes raíces, eh, eh, estar apoyado bajo una firma multinacional sí. eh, que constantemente nos están capacitando, que nos dan seguimiento constante, que nos dan un manual de procedimientos, eh, que tenemos, mira, te cuento que nosotros tenemos cuatro juntas en el año, donde aparte de, de ir a Buenos Aires y estar con los otros franquiciados, comparten muchas experiencias. Eh, y bueno, eso te da la posibilidad de, de embarcarte en este nuevo rubro sacando las características eh, y con los antecedentes de los otros, que le haya ido muy bien, y e implementar eh, tu ADN en base a algunas experiencias de otros también. Eh, comencé con esta franquicia hace dos, sí, casi dos años, porque nosotros empezamos la los requisitos que, eh, que ellos exigían, y buscar un buen lugar, una buena posición para la firma. Eh, siempre quise tener una oficina en el centro de Córdoba, sería que nosotros estamos ubicados en Color y Cañada, que es justo el centro de la ciudad de Córdoba, y me parece que es una, una, un lugar eh, ideal para una marca como esta. Eso. Y, y a diferencia de otras franquicias, yo antes tuve otras franquicias de otros rubros, eh, pero eh, y eh, no sé, es como que me sentí mucho más cómoda con esta desde el primer momento cuando empecé que no era eh, una empresaria o que no tenía los medios para poder comprar una franquicia, sino una, eh, una inicié mis primeros pasos con esto y me sentí que era mi lugar donde me iban a poder capacitar y iba a poder sacar el provecho que necesitaba. Eh, qué buena reflexión y qué buenos datos que nos estás eh, dando, Carla. Porque, eh, por un lado, uno muchas veces asocia que todas las franquicias son las mismas. Que por el solo hecho de decir, tengo una franquicia o dirijo una, o una franquicia, eh, significa exactamente lo mismo. Eh, me gustó esto de saber que ya has tenido experiencia con otras franquicias y eh, los resultados han sido muy diferentes. Eh, me, por otro lado, me gustaría que vos le comentes a la gente eh, cuál ha sido la gran diferencia que vos encontraste y que vos dijiste con esto me quedo o esto quiero comprar o, o quiero yo formar parte de RIMAX esta eh, red inmobiliaria, eh, bueno, que nace en Estados Unidos y que está en más de 110 países, según lo que entendí, me gustaría que me comentes qué fue lo que marcó la diferencia. Eh, lo, que, lo que marcó la diferencia para mí fue que la empresa es una empresa multinacional que eh, vino Córdoba, y que hoy en día somos casi 400 oficinas en Argentina, y que eh, está en constante crecimiento, y que nos motiva constantemente a movilizarnos del desconformismo o de tener un techo. sería Me identifico con ese, esa ideología, me gusta, eh, yo sostengo que la persona puede tener un techo de la que uno se pone, y la empresa... Eh, no nos eh, Participa con lo mismo, sería constantemente nos están motivando a eso. Eh, eh, por ejemplo, eh, me decía que. Eso, prima... eso. Sí, sí. Ay, no, no te escucho muy bien, pero bueno, es lo último. Sí, que decía que tenían cuatro juntas, no sé si juntas se refieren como encuentros, congresos. O, a qué, o no sí. sé si era otro el término, eh, donde se convocan quiénes serían los CEOs, o sea, tipo gerentes o gerentes de las empresas. ¿Qué, claro. ¿En qué consiste esas reuniones? Bueno, te cuento. Nosotros tenemos cuatro juntas, ¿sí? una junta cada cuatrimestre, uh -huh. eh, donde nos dan todos los avances de la empresa a nivel nacional ¿sí? y a nivel, a nivel local nacional e internacional. Uh -huh. ¿Sí? Nos y nos informan cómo va el mercado ¿sí? en cuanto a la empresa y en cuanto a las personas que están fuera, no le vamos a decir competencia. Sí. También nos informan y nos asesoran y nos capacitan con gente que, eh, que tiene un excelente resultado, ¿sí? uh -huh. dentro de la misma empresa, y también eh, invitan a disertantes internacionales donde nos motivan o donde nos capacitan eh, para poder emprender esto. Estamos constantemente, una vez al año, hacemos un evento que es, ahora viene en Punta del Este, eh, mm. es una convención nacional, eh, integra eh, nacional, es Argentina y con nuestros hermanos, porque le decimos, porque la franquicia de, de acá que... El, que lo tiene el Seller Sosa y Doti, eh, ellos tienen Argentina y Uruguay. Entonces, de ahí somos 4.500 personas ¿sí? que festejamos dos días completos de Congreso, de capacitación y de, de, de, de, de exponer los que, eran los que mejor sobresale sobresalen el resto. Eso es a nivel nacional. Y sí. a nivel local, nosotros tenemos la participación eh, de un gerente faunal, ¿sí? que no en otras zonas lo tienen, en Córdoba sí, uh -huh. el señor Budiño, eh, que bueno, desde el primer momento he sentido la participación y el acompañamiento de él desde, desde el día cero, que yo me junté con él para para poder armar todo esto. Perfecto. Entonces, eh, quisiera saber, eh, entonces tenemos un acompañamiento, tenemos nuestras reuniones ¿sí? perfecto. So, en, el, en Córdoba eh, y nos capacitan también el, el, el nacional, local, propio de la misma oficina. Después del mismo liderazgo yo lo implemento dentro de mi propia oficina. Excelente. Eh, si tuvieras que decir cuáles son los problemas que tenías antes o has podido observar en otras empresas o franquicias y que no las vivís en este momento, ¿y por qué crees vos que eso no pasa? No sé si se entiende. Mira. En, en otras sí, en otras franquicias no tenía el acompañamiento a nivel de capacitación. Mm. Me daban manuales de procedimiento y, eh, y se priorizaba el tema de la inversión y nada más. Mm. Sería, yo en esta franquicia me siento acompañada y me capacitan. A mí y mi gente. Entonces ellos me capacitan a mí y yo capacito a mi gente. Eh, y estamos en constante capacitación, y, aco eh, y acompañadas de, de, tenemos algún inconveniente, recurrimos al que tiene que darnos la solución, o acompañarnos para proveernos eso. Eh, buenísimo. Eh, Carla, me gustaría, eh, por último que me comentes, ¿cómo fue tu inicio en esto? ¿Cómo tomaste vos la decisión de decir quiero invertir en esto o porque realmente eh, al ser una franquicia internacional, uno se imagina que los costos son mucho más importantes eh, o es más grande el riesgo y por ahí no hay tantas, tantas franquicias que uno esté tan familiarizado eh, ¿Qué es lo que te motivó a dar ese salto? Mira, primero... El primer salto que vi es el acompañamiento, la capacitación. Pero en cuanto a la inversión, sí. yo eh, razoné y dije, bueno, si yo estoy en un mercado local que tengo un negocio que facturo en dólares y mis consumos y mis gastos son en, en peso, es el mejor negocio que puedo hacer en Argentina. Uh -huh. ¿Sería? Eso fue como a nivel de económico. Sí, y a nivel financiero, uh -huh. eh, eh, siempre... Se trata que en un negocio eh, eh, tener el primer año de resguardo como para que el negocio se estabilice. Eh, y en este negocio nosotros estamos, este va a ser el segundo año y, y la verdad que hemos tenido un resultado buenísimo. Nosotros en este último mes hemos hecho como 40, 37 operaciones. Eh, en total tengo aproximadamente 30 agentes de staff, somos seis. Y, y, no sé, es como que mi misión hoy en día es eh, crear líderes. Y que los líderes creen, eh, lideren a más líderes y a sus propios clientes. Y el negocio funciona. Qué bueno, me encanta, me encanta, Carla. Me encanta y aparte las pocas veces que te vi, siempre te veo como muy contenta, como que disfrutas de tu trabajo, como que estuvieras orgullosa. De, de tu equipo y las imágenes que pude ver también, ya ahora este, las vamos a compartir con la gente pero bueno, te felicito eh, no sé si querés eh, regalarle a la gente alguna estrategia eh, o algún dato algo que vos digas para mí esto fue muy importante y qué sería ay bueno, gracias bueno tengo varias estrategias. Sí, sí, con pero, todo. Gusto. Mira, lo que me parece que les va a servir. Sí. Pero me parece que lo que les va a servir, y que actualmente se lo digo a todos los chicos desde primera instancia, es hábitos. Los hábitos, los buenos hábitos, son los que llevan a un resultado. Entonces, si vos eh, tenés conducta para tener un resultado medible en el tiempo, ¿sí? esos hábitos traducidos, únicamente hay que esperar, hay que darle tiempo para que tenga el resultado. Y otra cosa, controlar ese resultado medible en el tiempo que vos te planificás, ¿sí? y empezar a hacer como una regla de tres simples, sería, si yo genero esto en este tiempo, ¿qué debería hacer? para llegar a más ingreso en el mismo tiempo. ¿sí? O siempre la regla de tres, yo siempre le digo una regla de tres simple porque es así, sería así. El año, mi negocio consiste en 12 meses, bueno, yo lo corto en, en 11 meses para que se cumpla la meta al mes número 12. Y me mido cada tres meses. Y me controlo mensualmente para saber si llego. Ese sería mi consejo. Excelente. Bueno, voy a aprovecharlo y lo quiero relacionar con la gestión. <risa> eh, por ejemplo, eh, sabemos que hay que lograr una meta en un año, pero se va controlando mes a mes. ¿Cómo hacen? A través de reuniones, esas reuniones cómo son, son programadas, son sí. o sea, por horarias... Claro, o sea, el, al principio de año, o a, a, apenas arranca la gente, hacemos un planning, ¿sí? Ahí planificamos, en mi caso, ¿no? Sí. Eh, ahí planifico lo que esa persona anhela concretar en ese año. ¿Sí? Hay muchos soñadores, que sea tangible, entonces, dentro del proyecto del negocio, nosotros sabemos más o menos los ciclos que tiene y cómo podría hacer esa persona para medirse sin que se exceda lo que su pretensiones a nivel de lo que va a concretar en el día. Entonces yo planifico, apenas ingresa un plan en el año, ¿sí? que se corta los cuatro meses, que lo controlo mensualmente y que semanalmente le doy una fórmula que él tiene que implementar para llegar. Nos juntamos todos los meses verificamos si lo hizo y si no lo hizo, es por eso que no tiene resultado. Cuando va cumpliendo el resultado, es que se quedó corto en la planificación, ¿sí? Y lo duplicamos. Entonces, de esa forma va a concretar, conseguir lo que esa persona quiere en un plazo anticipado a lo que se había planificado. Porque sus hábitos fueron muy buenos y su resultado fue 100%. Me encanta, Carlita. Todo lo que estás haciendo, creo que la gente que está escuchando le encantaría sumarse a tu empresa, no sé, es como que contagias alegría, contagias esas ganas de, de trabajar sin que se note, sin que se sienta que es un trabajo. Y realmente con las imágenes que estamos compartiendo, estas formaciones, capacitación, estos encuentros que estás hablando, creo que es clave, es clave para poder sentir y, y, y mostrar esto que, que vos podés expresarlo a través de, bueno, de tu sonrisa, a través de las distintas eh, de los distintos escenarios cuando te vea vos como representante de esta eh, hermosa empresa. Eh, bueno, otra cosa que me pongo a pensar en, en la gente que nos está acompañando, dirá, bueno, seguramente es una persona que tiene dinero que no le costó hacer no. la franquicia, eh, normalmente piensan eso, no, bueno, pero esta persona tiene plata, eh, para ella es fácil. ¿Pasó esto, Carla, o es algo que, no sé si querés compartir o no, o, o bueno, por ahí uno puede tener una idea equivocada. No, no, no, no, mira, yo empecé hace seis años y medio fundida, o sea, mi niño más chiquito tenía un año, no tenía acompañamiento de nadie tenía que hacer mi base de clientes. Muchas veces, eh, muchas veces uno piensa que cuando una persona es tan exitosa en algo y se la ve tan bien y tan, eh, con una estructura tan firme como es Rimax y cómo está funcionando hoy en Córdoba, eh, que por ahí uno piensa, bueno, eh, siempre tuvo dinero, siempre le fue bien, uno asocia esto de la imagen que hoy tiene de... De Carla, por ahí uno dice, bueno, nunca tuvo un problema, está re bien. Quisiera que, si querés compartir, ¿cómo fue tu inicio? ¿Qué es lo que te, ha, que te llevó a vos tomar una decisión para arriesgarte a que te vaya bien o no? Eh, mira, en el caso de eh, por qué tomé la decisión y me, me arriesgué, porque teóricamente yo empecé de cero, María, no, no, no tenía nada, no tenía... Empecé de cero, no no tenía fondos, estaba fundida. Eh, yo tuve una convicción fuerte, que era que en este, este era mi lugar para cambiar mi estilo de vida. Se sí, Iba a salir adelante con esta empresa, y que iba a tener una empresa dentro de la otra empresa. Con esa convicción fuerte, arranqué. Y no paré, y, pero uh, hubo mucho esfuerzo, hubo muchas ganas, de, de tirar todo porque yo decía no puede ser es injusto eh, y después entendí que todos son procesos y que hoy en día sigo con el, hay un montón de procesos que tengo que seguir adelante que me tengo que capacitar que, que, que bueno que estamos para saber seguir adelante y no dar los brazos pero yo empecé con cero no son motivo a la gente que no tiene que que se automotiven y, se, y traten de salir adelante porque si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Sí, sí, sí, así es. Eh, bueno, me encantó, eh, Carlita, todo lo que, no, lo que pudiste compartir. Eh, no sé si hay algo más que quieras contarnos. Eh, yo creo que sería, me gustaría poder eh, continuar con esto porque creo que tenés tantas estrategias para darle a la gente eh, así que bueno, eh, pero sí me gustaría que hagas un cierre con alguna reflexión y ya con esto nos despedimos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias gracias a ustedes, gracias a vos, Mari, que siempre eh, en el momento justo. Ah. <risa> bueno, y mi reflexión de hoy es no bajar no los brazos por nada, ah. ni por nadie. Sería la meta, eh, la planificas vos tomas tu tiempo. Siempre le aconsejo a todo el mundo que, so, que se tome un café con uno mismo para que sean claras las ideas que quieren. Y una vez que tengan las ideas claras, que no bajen los brazos porque sí o sí a la constancia. ¿sí? El resultado de, del esfuerzo y de los hábitos tiene un resultado y es positivo. A esto hay que acompañarle algo que es algo muy importante, que es la fe. ¿sí? porque si pues, tenés miedo o, o, o tal vez que no lo veas, real, realizable lo que vos te estás planificando y no vas a llegar nunca. Entonces eso es, es como acompañar a los hábitos. Eso. Llegamos al final de Compartiendo con Amigos. Antes quiero invitarte a que te suscribas al canal así recibes las notificaciones. Agradecemos a las empresas que nos siguen acompañando año tras año para que esto sea posible. Gracias, BISOTO SRL. Gracias, Edis Educativa Catamarca. Gracias, Universidad Popular de Desarrollo e Innovación. Gracias, Turismo de la Provincia de Catamarca. Gracias, Fundación de Investigación, Estudio, Capacitación y Formación del Tucumán. Gracias, Catamarca Actual. Y muchísimas gracias al equipo que me acompaña todos los días para que esto salga los viernes. Mi nombre es María Marta Cantarel y esto fue Compartiendo con amigos. Y recuerda este último mensaje. Quien vive sin fe vive sin paz. Chao, hasta el próximo viernes. Edis Educativa llegó a Catamarca para ofrecerte los cursos de capacitación laboral más efectivos.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 Primer diario digital de Catamarca, Argentina Informate desde cualquier ciudad del mundo Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira, gira, no te pierdas de nada Venía a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.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 430 123 Te esperamos la próxima semana para reencontrarnos y seguir disfrutando juntos en Compartiendo con Amigos Chau, hasta entonces